El danis azul o milero turquesa es una especie de ave de la familia de las tángaras que se encuentra desde Nicaragua hasta el norte de Argentina. Habita en los bosques y otras zonas arboladas incluyendo jardines y parques a más de 1.000 metros y preferiblemente entre los 1.600 y 2.000 metros de altitud Mide en promedio 12.7 centímetros de longitud y pesa 13 gramos. El macho es de color azul turquesa con un redondel negro alrededor de los ojos, la garganta, el lomo, las alas y la cola son negras, las alas con borde azul turquesa y cara inferior gris azulado. La hembra es verde como la cabeza azul, la garganta azul clara a gris ceniza, las partes bajas color verde claro y las alas oscuras con franjas verdes. Come principalmente insectos recogidos de follaje, frecuentemente frutas y también flores o bromelias. Peréfide los niveles superiores del bosque. Vive en pareja o en grupos familiares que se integran en bandas con otras especies. Su llamado es un fino sí La pareja construye nido a una altura de 5.5 a 8 metros en un árbol. Con forma de taza y la hembra pone dos a tres huevos blanquecinos con manchas grises. La hembra incuba los huevos pero es alimentada por el macho. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.